Fácil sexo. Quien toma o espera? ¿Eres tú? ¿Quién decide que quieres? ¿Eres tú? Si creer en un invisible mañana o vivir el hoy que ves, si te quedarás sin dar. Si te quedarás sentado en el Ande, si te quedarás sentado en el Ande, o vas a tomar el próximo tren? quizá. Daré igual lo que se decida, la decisión es la que al fin te define. Pocos cambian, todos siguen, todos seguimos siendo quienes somos.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 No yeah.